lo que no vamos a hacer es caer en las brabuconadas del Partido Popular. Eh, ustedes tuvieron muchos problemas también con la, el concesionario de la cubierta y sus rabuconadas nos costaron 600.000 euros de dinero público a esta ciudad. Todavía hoy los estamos pagando porque todavía hay sentencias que hay que cerrar. Es intolerable. 600.000 euros, por ejemplo, es tres veces más de lo que se gasta el Ayuntamiento de Leganés en los festejos, en todos los festejos de nuestra ciudad. Es intolerable lo que hizo el Partido Popular. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento poner orden. Es la primera vez que se comunica el, el incumplimiento y es la primera vez que se está tramitando una sanción. Lo que pasa es que haremos las cosas conforme a derecho y no con bravuconadas. Y no me verá a mí llamando a la Plaza de Toros pidiendo que salga alguien y la Plaza de Toros cerradas. Esa era su gestión. Esa era su gestión. Mucha bravuconería y 600.000 euros que vamos a pagar, que hemos pagado parte por las bravuconadas de un Partido Popular... ...que es muy poco amigo de respetar la ley y está más que demostrado. Y una última cuestión, señor Recuenco. Eh, no tengo que volver a reconocer en público y en privado... ...que desde mi punto de vista, desde el concejal de festejos a fecha de hoy... ...preferimos que esa obligación, esa obligación que tiene la plaza de toros... ...se sustituya por otro tipo de actividades. No lo voy a seguir reconociendo... Lo, o sea, que lo voy a seguir reconociendo todas las veces que haga falta. Pero por encima de esto está el cumplimiento de la ley. Y nosotros hemos actuado eh, teniendo en cuenta el interés público y teniendo en cuenta la legalidad. Y lo que no va a hacer este ayuntamiento es por bravuconadas hipotecar a siguientes gobiernos con 600.000 euros de dinero público, como hizo su gobierno. Muchas gracias.